Con el tema actualización pasaron dos cosas significativas. Una, bueno, el interior por supuesto, buscando actualización. Demoraba un poco, quizás el wifi, hay que ver, pueden suceder varias cosas. Se chequea todo y bueno, actualización 1.6.1. Esta actualización tiene para los que han comprado o han adquirido o les han enviado, o les han obsequiado. El Mavic 3 Pro es una actualización para que funcione con la DJI Fly. Tiene también para el DJI R2S. Supuestamente intervendrá el 2, eh, el 2 también. Para el Mini 2 agrega fotos RAW. RAW, RAW. Eh, lo he probado, ahora después vamos a ver qué es lo que hay. Y lo que me pasó es que yo quiero actualizar todos mis terminales, ¿no? Uso tablet, eh, uso teléfonos, etc. En este caso, vincular ahora... Bueno, en este caso me aparecen estas cosas que nunca sé de qué vienen. Eh, me puse a actualizar y actualicé el vivo i70 sin ningún inconveniente. Se actualizó, es lo que estoy haciendo ahora, pa, pa, pa dice eh, la actualización y lo que sucede es que cuando quito el vivo después de hacer todo, inserto el Xiaomi Redmi Note 9S, que es el otro terminal que utilizo hace ya creo que un año, un año y medio, o dos años ni idea. La verdad que el, el punto exacto, pero bueno, lo he usado con Spark, lo he usado con Mini, lo he usado con Mini 2, es con el terminal que he pasado a FCC varios drones. Y no me dejó actualizarlo, después les voy a mostrar... Esto lo voy a acelerar, que es lo que funcionó bien. Y les voy a mostrar qué me pasó con... Eh Encendí, apagué, volví a encender, apagué el dron, encendí el dron, encendí el mando, apagué el mando, encendí el teléfono, saqué el teléfono, puse el coso, saqué el cable, puse la batería, encendí el teléfono, apagué el dron, apagué el mando, encendí el dron, encendí el mando, 20 cosas, no había forma de actualizar, le daba actualizar y me decía que no estaba conectado. Cuando lo logré conectar me decía que no estaba, eh, que ya estaba actualizado y voy a la versión y no es la versión, o sea. No hay nada actualizado. Y encima me da esta desconexión. Igual me di cuenta, al principio el problema de la desconexión era el cable. La clavija del, del, del Clase C eh, estaba mal puesta, entonces no leía que estaba conectado. Es una equivocación, tiene una funda que yo la corté para que entrara bien la clavija. Pero bueno, no entró y fue culpa mía. Cuando logré eh, darme cuenta y poner todo en orden, bueno, me no lo, no lo actualicé, finalmente no lo actualicé. El Xiaomi Redmi Note 9S, que es eh, otro de los terminales que utilizo. Eh, siempre es bueno, sobre todo si se sale lejos, llevar dos terminales por las dudas. Eh, no, no no se actualizó, no se actualizó. Pongo la, la DJI, voy información, veo que... que que es lo que, la versión que tengo y no y es la anterior, no, no la pude actualizar, así que nada, voy a acelerar esto también un momento. ¿Alguien me lo puede explicar? Ya lo vieron, ¿eh? Reinicié, salí, entré, puse... Su firmware está actualizado. Y no es la versión. Porque acabo de, de actualizar otro terminal. Y esa no es la versión. Y no me deja. A ver si... Le, le voy a, a ver si con... Bueno, siempre fui yo el, el, el pionero con, con los DJI, pero... Eh, la verdad que lo voy a consultar con gente que anda con DJI y, y a ver por qué no me está poniendo la actualización que, que necesito. Y también el tema este de del RAW que, que no, no está siendo del todo, del todo claro como sea eh, voy a probar también el, el Air 2 a ver qué es lo que lo que se hizo y lo tengo que actualizar también lo voy a hacer ahora después de tengo es que tengo que editar esto tengo que editarlo de un, otra cámara tengo que subir tengo que hacer las miniaturas tengo que compartirlo tengo, hoy tengo una mañana para los que después miran las cosas y no dan ni like saben hoy tengo una mañana todo trabajo de youtube toda la mañana estoy muerto tengo sed no me puedo ni levantar a tomar agua tengo que terminar esto porque además se tiene que editar. Y se tiene que renderizar. Y después para subir, o sea. Pero bueno. Hay gente que lo valora y gente que no. Ahora vamos con el vuelo y vamos a ver cómo estuvo el vuelo. Y ya esto me volvió loco. El Redmi Note 9, no, 9S no está actualizado. Vale, me sigue poniendo una versión que no es. Y me dice que no, hay más, que no hay más que hacer. Así que lo voy a probar ahora en interior también para ver si lo puedo actualizar. Y... Mientras se renderiza esto, ya ni lo voy a mostrar eso. Y voy a ver qué hago con él también, con los demás drones y con los DJI que tengo que actualizar. Chao. Bueno, tenemos la nueva versión, 1.6.1. Ya está descargada, vieron el video de ayer. La quise descargar en varios terminales, en uno me dejó, en otro no. Y lo que voy a hacer antes de nada. Es Como está toda la información, buscar cosas de la aeronave, papá, papá, pa, pa, pa. información, ta, ta, ta. Oh, bueno. remoto, aplicación. Déjeme chequear unas cositas por favor. Firmware de la aeronave, transmisión, cámara control, tengo que ver un poco la cámara también porque ayer se tocó centrar el estabilizador centrar el estabilizador con función y centrar, tocar dos veces centrar el estabilizador para lo que está eh, esto vale vamos a calibrar aunque no es no es que te lo pida vale pero yo lo voy a calibrar dado que hicimos una actualización ya digo que no es necesario, si no lo hacen, bueno, da igual, pero yo calibro el gimbal y calibro el dron. La imu dice que está normal. Bueno. Tenía que ponerlo de lado. Pero ya nada. Para Para que. Y ahí, bueno, para arriba. Como diciendo, foto, ahí, para el lado. Ahí se está arriba, Ahora, el otro lateral Ahí. Y bueno. Y ahora, el tengo, ya tengo, Ahí está tengo, tengo, tengo, tengo, a tengo, tengo, Ahí. tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, Ahí tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, Ahí está Ahí y ¿Y Ahí, voy a desplegar. Error de posición de IMU dice, bueno, ahora está cogiendo satélites, despega con cuidado, como se acaba de iniciar, bueno, vamos a darle un tiempo, me voy a mover de aquí igualmente, como ven, me voy a la sombra porque ya no puedo más, lo voy a despegar de la mano aquí y vamos a ver, el tema de la actualización es para que el, el Mavic 3 pueda funcionar y ya se pueda, despega con cuidado, y ya se pueda utilizar. Y para más que nada un tema de fotografía que, que le pusieron al al Mavic Mini. Seis satélites. Como estoy en un lugar medio así escondido, está demorando un poquito en coger satélites, pero no pasa nada. Miré ese jamón, a ver. Pará, mirá, mirá. Miré ese jamón. Bueno, no era ningún jamón. No, Chequeando a 35 metros el, la vuelta, está bien. Y lo que voy a hacer es eh, a ver el tema fotos. Ven que está en JPG ahora. Entonces lo que hago hay JPG y Rau, Y se supone que hay RAUD también. Ya lo tendré que ver en, en, en la edición. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ahora, vamos a despegar de la mano, como dije. Estoy aquí. Voy a despegar y lo voy a mandar y a aprovechar el, el tráfico para hacer un tail tail shift Take off. ¿Hay Vamos a ver el video. También le podemos dar aquí a ver qué hay. A 1080. No. Voy a grabar a 4K, porque ya que estamos... A ver... Hay algún pajarín aquí... Así que nada... Me voy a posicionar... Más o menos por aquí... Quiero hacer el ten shift que les decía... Me voy a salir de la calle y me voy a poner del lado enfrente... ¿Vale? Me voy a poner tal que por aquí... Ahí, por ejemplo Un poquito más alto Por ahí Levantamos un poco la cámara Para coger más rotonda Y ahí le voy a dar Voy a hacer un video normal A 4K, a 30 FPS, como están viendo Después vamos a probar el tema foto JPG RAW Tendrían que haber aparecido tres posiciones JPG, JPG RAW Y RAW solo, pero bueno Vamos a ver cómo se da. O al menos eso tenía entendido con la actualización. Ahí estamos perfecto, 20 satélites. Aquí estoy un poco escondido para lo que quiero hacer, le tendría que dar mucha altitud. Y, y no es el caso. Les voy a mostrar encima de qué estoy, ¿vale? Para que vean. Ahí tuve un pequeño corte de pantalla, ustedes están viendo lo mismo que yo, eh. estoy en un descampado, ¿vale? Ahí. Volvemos a la situación, muy colorido, sí, eso sí, tengo un filtro, ¿no? Estoy con un filtro ND. Por eso los colores se ven como se ven, las golondrinas ahí molestando. Eh. Modo normal... Vamos a ponerlo en modo cine. Y ahí va la cosa. Le voy a dar un poco de altitud meramente para no molestar a los pájaros, ¿vale? Solo por eso. Estoy teniendo cortes. Pero bueno, también puede ser que al estar grabando la pantalla... ...esté eh, saliendo algún cortecito. Me gusta este ángulo. Me gusta este ángulo. Para el tema tail shift. Por ahora la señal va perfecta, que es lo que me temía que se cortara por el lugar donde estoy. Pero no ha tenido problemas. Tengo un retorno a casa con poca altitud, me parece que lo tendría que cambiar. Es más, ahí que hubo un corte, lo que voy a hacer es frenar la grabación. Voy a venir solo con grabación del teléfono, a ver qué es lo que pasa. Eh, control, seguridad. Está bien. Control. Cámara. Transmisión. Info. Altitud más. Ta, ta, ta. Ahí. Vamos a hacer una foto esférica por aquí, por ejemplo. Que de estos colores. No sé si hacerla de este lado. Porque va a pegar el sol en muchas partes de la foto, pero bueno. A ver. Ahí. Bueno, parece que está bien el color. Y la iniciamos. Ven cómo están los pájaros en la vuelta, ¿no? Acaban de ver pasar las golondrinas y todo. Está muy movido porque hay insectos. Y están comiendo hasta ahora y a la tarde al ocaso Y hay mucho bicho, pero mucho Entonces, bueno, hay que tener cuidado con los pájaros Porque lo tocan y lo tumban Y que esté encima de algo que lo puedas ir a buscar, ¿no? Tener claro cuando hay aves Sobre todo gaviotas, que son los pájaros grandes que joden eh, Tener claro dónde va a caer, ¿no? Ahí pasa otro pájaro, como verán, está la cosa de los pajaritos Me están poniendo nervioso No sé por qué me da como... Ahí, ¿viste? Cortes de señal según me muevo, muevo el mando. Pero bueno. Este filtro la verdad que está bien. Es el justo para este momento por cómo está la luz. Hay como una niebla o calima otra vez. No hay un día tranquilo de, de fotografía. ¿Vale? Ahí hizo la foto. Lo voy a mandar más alto por el tema de los pájaros, como les dije. Nada más que por eso. ¿Vale? Vamos a buscar mientras le doy altitud. Esta foto la está descargando automáticamente. Yo mientras le estoy dando altitud al dron. ¿eh? En mi cabeza estoy contando los metros. Ahí está descargando la imagen. Lo está haciendo de forma automática. Voy a tratar de volar para el otro lado. A ver cuánto, cómo está el tema de conectividad. Vamos a ir. Yo estoy. Donde voy a apuntar. Ahí. Donde está la cruz entre los árboles. Voy a ir para aquel lado. Y vamos a ver cuándo se corta la señal. Ahora que le di más altitud. Como ven, yo uso brújula, el drone me va a pasar por, por enfrente, por encima. Está al lado y estoy teniendo problemas de conexión. A veces el tema árboles jode bastante, hay hormigón, hay metales y hay otras cosas, pero bueno. Una de las grandes cosas de este drone es que ya no tendría que tener cortes. No tendría que tener ningún tipo de corte. Y no me gusta nada que se esté cortando, la verdad. Mira ahí se cortó de vuelta, pero bueno, pues estoy apuntándolo mal. Ahí es que me está pasando por encima. Vamos a cambiar la velocidad. Modo normal. Pasa, como verán, subió a 35 km por hora. El modo Sport sí que no es tan recomendado. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que está haciendo es que consume mucha más batería. Entonces, a veces uno cree que a más velocidad va a tener tiempo de retorno. Y consume más batería y ese tiempo... Como verán, no toco calles, ¿vale? para ir por encima de, de zonas diferentes vamos a hacer un lateral acá y vamos a probar el tema fotografía también lo voy a pasar a raw foto eh, formato bueno yo hago fotos B también que la gestiono como ya les mostré pero vamos a hacer una foto aquí y vamos a hacer una foto a de toda la vida vale y ya veremos qué es lo que queda mejor, con tanta historia y tanto que se hable. Ayer le dije, en no sé si es suscriptor, pero en, eh, lo tengo en el grupo de Telegram, y me decía que él siempre usó RAW, que las fotos son mejores, que no sé qué, que siempre las edita. Y yo decía que el 80 y pico por ciento de la gente ni sabe lo que es. O sea, tiene el drone en automático, lo utiliza en automático y no pasa nada, porque no estamos vendiendo las fotos ni haciendo trabajos profesionales. O sea que voy otra vez sobre calles y vamos a ver cómo va el tema. Ya se me está cortando la señal. Le voy a dar altitud porque sí que estoy escondido. Entonces no tengo una línea directa, como si fuera un láser, ¿no? Ahí me indica que estoy pasando los temas, pero bueno. Yo tengo mi licencia. Y vamos a ver lo que se está haciendo aquí detrás. Que están haciendo obras nuevas. Yo esto ya lo grabé y... Y es lo que tengo como punto de distancia. ¿Ven cómo se me está cortando? Ahí tiene la distancia máxima. ¿eh? Le voy dando altitud porque a ver si engancha mejor. Ahí. Moví un poquito el mando. Saben que pueden hacer eso casi siempre, ¿no? Mueven un poco el mando y va enganchando señal. Hay una oscilación. Señal débil. Ajuste las antenas. Señal débil. Ajuste las antenas. Para un dron de este precio, con las actualizaciones que tiene y el nuevo sistema, están viendo cómo a un kilómetro se corta la señal. Y eso que lo tengo a doscientos y pico de metros de altitud, o sea que... Pero bueno, me dice que ajuste las antenas, por más que me muevo no hay variación, ahora me estoy moviendo hacia los laterales. Ajuste las antenas y bueno, esto es lo que pasa. Ajuste las antenas, ajuste las antenas y eh, el tema es ese. Ya tenemos corte de señal, a ver si de punta, yo estoy, les voy a marcar dónde estoy, con la, con la cámara, yo estoy ahí, ¿vale? Ahí. Entonces venimos para aquí y a ver a qué distancia se pone normal la, el tema de señal. Porque no puede ser, no es normal que con este dron, con la tecnología que tiene y con todo lo que se ha modernizado, tengamos este tipo de, de, de problemas. Y ya es hora de volver por la batería, ¿no? Vamos viendo la batería. 25 satélites. Estos drones tendrían que estar directamente conectados a los satélites, ¿no? Entonces obviaríamos el tema de conectividad por, por mando, teléfono y el mismo dron. Me explico, yo voy rebotando en los satélites, que hay 25, y el satélite es el que me va trayendo el dron. Entonces la distancia es infinita. Porque mientras que haya satélites en el espacio y en el cielo, tendríamos el dron conectado y sería mucho más eficaz. Esperemos que Elon haga este dron. Una vez que tenga todos los satélites que quiere poner en órbita. 41 de batería. Estamos en modo normal para tener más velocidad de retorno. y voy a hacer un cambio de batería, ahora aquí para bajarlo aquí está complicado porque estoy entre árboles tiene que tener mucha precisión para bajar donde estoy que la tiene, o sea que tampoco es que tenemos mucha preocupación yo estoy ahí en esa arboleda y bueno vamos a poner otra batería y voy a hacer otro o no porque no quiero ponerme al sol, hace muchísimo calor Tengo un problemita con el calor Los que me conocen ya saben y los que no, lo están sabiendo Yo no puedo con el calor Me encantaba la nieve, me trajeron aquí a morirme Y ahí estoy A ver Todavía no lo veo Ahora lo vi Y bueno A ver cómo lo meto acá entre los árboles para empezar, a mí me gusta que venga de, de culito. Ahí. Vamos. Tengan bien claro dónde lo están bajando y cómo. Siempre aquí ha pasado lo mismo. El tema de la señal. Eh... A ver. El tema de la señal siempre ha sido el mismo en esta zona. Es una zona un poco complicada en cuanto a señal. Entonces yo lo que quería ver era si la actualización había mejorado eso. Siempre pasa lo mismo. Esta zona, los que me siguen desde siempre, Phantom, los drones baratos, los Bianton y los Sima, todas estas porquerías, las esferas, eh, Spark. Los mini, todo siempre dando... El, hasta el air. Este vuelo que hicimos, el air siempre está causando problemas. Entonces yo digo, ¿por qué no? no? No creo que... Creo que al final las actualizaciones y todo lo demás tendría que ser algo referente al tema de conectividad. Así que bueno, otra no queda. Y en lo demás, bueno, a ver. Vamos a poner aquí... Eh, el tema de photo Raw. Vale, ya lo tengo. Yo creí que había más formato, según lo que tenía entendido. Vamos a hacer la foto. Bueno, igual mi cara. Mi cara no es que... Esas son las dos fotos RAW. Y ahora voy a hacer la, J, la JPG de toda la vida. jpg de toda la vida. Bueno, me eché veneno por eso hay bichos Tengo la batería 27, lo voy a bajar Y eso es todo, amigos Vamos a ver qué tal la edición No Landy Landy, Landy. Bueno eh, Osvaldo, tengo una C, muerto. Headshot.